Mujer fantasma colgada en un camión Apariciones misteriosas, visiones fantasmales, psicofonías, leyendas o fenómenos paranormales son algunas de las descripciones empleadas por testigos que han presenciado momentos realmente terroríficos. Estos acontecimientos suelen suceder con mayor frecuencia de noche, cuando los automovilistas tienen una visión limitada de todo, tanto de sus carriles laterales como de la parte trasera. Sin más por ver que luces de algún otro auto que también puede ir circulando a altas horas de la noche. Es aquí donde comienza el aterrador caso que veremos en este video, donde al parecer lograron filmar algo completamente inaudito. Una mujer fantasma colgada de un camión pocas horas en un video publicado por un conductor de camión en Argentina, se convirtió en lo que sería una prueba de la existencia de los fantasmas. En la provincia de Córdoba, Argentina, un chofer que iba por una de las vías principales de ese país, de un momento a otro observó algo extraño en la parte trasera de un camión que se movilizaba frente a él. Escuchamos el testimonio de este camionero que afortunadamente ha querido hablar. che mira. Nosotros venimos con un par de colegas de acá de la zona, desde el puerto, de a 60 km por hora, de noche, que no hay nadie. En la mitad de esa recta, veo una mujer, una imagen yo, y cuando voy mirando por el espejo, desaparece. Hago la segunda rota donde yo, y saco, bajo el vidrio, y saco la cabeza para afuera para mirar, y no la veía Lo cual, inmediatamente, ah, le mando un audio primero, al último colega mío que venía, media hora atrás. Y justo había una chica bonita en la calle, todo, pero que no le iba a alzar. El hombre no dudó en grabar lo que miraba y dijo que vio una imagen de una mujer en el espejo, pero pasando 100 metros volvió a mirar y desapareció. Posteriormente el hombre comenta que bajó el vidrio y se asomó, pero no logró ver nada. Después de eso mandó un audio a un colega que venía detrás de él y le preguntó que si veía a la chica porque sintió que se le venía encima, comentó. Su compañero se acercó para detallar lo que decía la otra persona y al subir las luces plenas, ambos vieron lo que parecía ser una mujer colgando de la parte de atrás del vehículo con un vestido negro. Pero la aparición no fue lo más impactante de todo este asunto. Los hombres afirmaron que lo peor fue cuando pasaron las vías del tren y el supuesto fantasma simplemente desapareció. Yo no creía en estas cosas hasta que me pasó. Confesó el conductor oriundo de Jesús María, Córdoba, que presenció la terrorífica escena. Aunque en el video no se llega a ver cuando la mujer salta del vehículo, Jorge afirmó que está muy seguro de lo que vio y hasta el día de hoy está aterrado. Para comprobarlo en carne propia, tendrá que volver a usar la misma ruta para su trabajo habitual. El video se hizo viral en diferentes partes del mundo y las personas no tardaron en empezar a comentarlo. Algunos creyeron completamente la aparición, otros dudaron de la veracidad y algunos otros se dedicaron a sacarle chistes al contenido. En redes sociales aparece y se comenta de todos los tipos de contenidos. Algunos se pueden hacer virales rápidamente gracias a las reacciones que causan entre los usuarios. Entre lo más polémico aparecen los de los fantasmas, apariciones y momentos paranormales. Algunas personas son escépticas al respecto, Mientras que otras creen completamente en estos seres del más allá, que tienen cuentas pendientes en este mundo. Penan entre los vivos y hasta viajan en camiones. Me gustaría conocer qué opinas acerca de este supuesto fantasma. ¿Alguna vez has tenido experiencias de este tipo mientras conducías? Me gustaría leer sus historias. Mi nombre es Oxlack Castro. Si te gustó el video no olvides darle like, compartir el video y activar la campanita de notificaciones. Te espero en mi podcast Oxlack todas las noches y si quieres apoyar mi contenido te invito a suscribirte a mi Patreon donde subiré archivos prohibidos, entrevistas exclusivas y mucho más. Nos vemos en el siguiente video.